muchachos, despierta porque puedes estar en estos momentos permitiéndote conversaciones, permitiéndote hablar con personas, permitiéndote estar en lugares. Yo no sé, además que me, me da una tristeza porque me dice no, es que me fui para tal lado y le digo yo, ¿y quién te, te dijo? No, fulanito. Y yo, ¿y qué resultados tiene esa persona? No, me dice que por allá. Y yo, pero, pero te está yendo detrás de alguien sin resultados. No, pero es que le pintaron allá parito en él y yo, no... ¿A quién está siguiendo? Ojo los comentarios, ojo las recomendaciones, o las sugerencias de quien siguen en la vida. Aquí estoy desde Dubái, estamos aquí con, con Sandy, estamos aquí visitando un, un, un real estate, eh, porque ahorita tenemos reunión con el corporativo. Y les digo, muchachos, realmente si ustedes quieren construir un imperio, construyanlo con personas de valor, con propuestas de valor y con propuestas de largo plazo. Porque esas propuestas a veces que se dan por cinco centavos más pueden terminar en un fracaso contundente en sus vidas. Los dejo con estas imágenes. ¿Se vale soñar, no? ¿Se vale soñar o no se vale soñar, muchachos? ¿Se vale soñar o no se vale soñar? Después les estaré contando. Un abrazo muy grande para todos. Aquí se despide Santi. Santi, Santi se despide. Hey, hey, equipo. Espero que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo y prepárense porque que lo que es... Muchachos, actualización número 2 sobre lo que está ocurriendo en este momento en Omega Pro eh, Básicamente eh, a mí me está preocupando mucho porque tengo reportes de mucha gente que Está intentando entrar una vez que ya le cambiaron la contraseña. Déjenme ver, no, no, no, no puedo mostrarles las pantallas porque no tengo permiso explícito de estas personas. Eh, pero básicamente me están reportando, número uno, que las personas que solicitaron el cambio de contraseña no lo están teniendo. Les están enviando un, un correo electrónico, el cual parece que no es el original, y eh, a mí todo esto me causa mucha muchas sospechas. ¿Sospechas por qué? Porque Juan Carlos Reynoso y muchos líderes repitiendo como loritos lo que él dice. Están hablando mucho sobre hackeos. Ya sabemos que todo esto son puras... Otraña. Entonces ese botón cada vez que hable de Juan Carlos Reynoso creo que lo voy a tener que cambiar por otro sonido ese efecto porque se está, se está, se me va a empezar a gastar, eh, entonces, están preparando el camino, a mí se me, se me hace que todo esto pinta a un auto hackeo, cuando se vayan, ellos van a enviar este correo y van a decir que en realidad fueron hackers que le mandaron el correo, que ustedes le dieron su, su usuario y su contraseña a una persona externa que no era de Omega Pro, cuando en realidad sí eran ellos mismos. Y van a decir que los hackearon, le robaron el dinero y que entonces nos vamos. Una excusa perfecta, la cual lo hacen no a puertas abiertas, sino con el descaro, con el cinismo total. De manera que cualquiera con dos ojos de frente puede ver qué es lo que están planeando. Pero en fin, algo que me preocupa también es que me han reportado ya varias personas que han perdido muchísimo más que dinero, han perdido muchísimo más que credibilidad, han perdido matrimonios, parejas que se han separado por culpa de Omega Pro. Eh, de verdad, de verdad, de verdad, este tipo de compañías causan un daño bastante grave a la sociedad. Y usted me dirá, Emanuel, pero es que hay gente con carros, hay gente viajando, hay gente... Sí, sí. Pero todo eso lo está pagando usted con su bolsillo. Usted ya no va a alcanzar esos, esos rangos. Esos rangos los alcanza la gente que entró hace año y medio, hace dos años. Con el dinero de la gente anterior. Con, la gente, con el dinero de la gente nueva, perdón. Usted ya no va a alcanzar esos rangos. Ya no los alcanzó. Entonces, todo esto es una obra de teatro. Todo esto es un circo que ellos ponen para captar más inversionistas. El caso es que el día de ayer, eh, perdón, el día lunes, hubo la famosísima llamada corporativa que no analizamos. Yo la vi y dije, ok, las mismas de siempre del señor Juan Carlos Reynoso, pero no dijo nada interesante. Sin embargo, al final mostró algo o dijo algo que me llamó mucho la atención y vamos a verlo en este momento Ahora sí viene lo ok eh, podemos eh, ver que aquí ya va la llamada corporativa avanzada bastante avanzada de hecho y eh, ya estaba terminando ya se había despedido y la señorita señora ángela que es la que le ayuda al señor Juan Carlos Reynoso a poner los videos y a crear las llamadas de Zoom y todo eso, porque parece que él no sabe ni, ni, ni encender una computadora, eh, le hace esta pregunta. Escuchen, ya él se había despedido, ya él había cerrado Zoom. Y Ángela le dice lo siguiente. Vamos a ver. Veámoslo desde aquí. Y para eso estamos dispuestos a trabajar. Así que un abrazo grande, que Dios los bendiga que tengan una excelente semana, esperen noticias, que todos los días tenemos siempre cosas interesantes a través de nuestras redes. Un abrazo, que pasen muy buenas tardes. Gracias Ángela. Gracias Saludos. Juan Carlos. Juan Carlos, solamente podemos hacerte una pregunta nomás, porque hubo muchas personas que se conectaron un poco tarde por la gestión, que el impasse que hubo, y es solamente para escuchar a través de ti, eh, toda la, la actualización que en este momento está viviendo la, la, nuestro back office. Eh, para que todas las personas tengan desde tu parte. Ese señor ya se estaba despidiendo y no había hablado nada del back office. ¿Qué va a pasar? Ya vamos a poder entrar, ya vamos a poder acceder a nuestro back office, ya vamos a poder ver nuestro dinero y vean lo que responde. Algo, algo que me llama mucho la, la atención, de hecho, antes de hablar de esto, leí eh, sobre que algunos comportamientos de una persona... Eh, que está mintiendo bajo niveles de, de estrés muy altos su comportamiento corporal eh, denota eh, síntomas muy claves los cuales son rascarse la nariz rascarse la cabeza sobre todo la parte de atrás eh, y estos son eh, lenguajes corporales no verbales que demuestran que una persona está mintiendo y bajo niveles de estrés, o sea que está siendo obligada a hablar sobre algo que no quiere hablar. Tomen eso en cuenta y ahora sí vean este video y contabilicen cuántas veces este señor se rasca la cabeza mientras está hablando durante toda la llamada, no lo hizo, pero cuando es obligado a hablar sobre un tema que no quiere hablar, hace eso. esa información. Bueno, justamente hemos venido... Eh, de alguna forma a colaborar y en comunicar esto de una forma muy, muy precisa, porque todo esto que hemos hecho es una integración de múltiples plataformas para que puedan trabajar combinadas y también para que puedan tener toda la seguridad necesaria, porque son cada vez más y más cantidades grandes que se están moviendo, entonces necesitamos cuidar. Por eso han habido algunos atrasos, esta semana, porque han habido muchos intentos, ojo digo intentos de hackeo ¿vieron? <ríe> pongan atención no hackeos sino intentos, entonces toda, esa, toda esa, esa situación hace que muchas personas tengan que estar trabajando para vea la cantidad de veces que este señor durante estos días ha estado hablando de intentos de hackeo de hackeos, todo esto este señor está preparando el camino para el exit scan para irse definitivamente que esto esté funcionando óptimamente eh, ya todo tengo entendido que está muy avanzado probablemente en las próximas horas el día de mañana todos los sistemas estén 100% operativos eso es lo que esperamos para eso también hemos venido aquí y todas las Todas las cosas que hayan eh, estado faltando en los días pasados, ¿ya? todas las cosas que hayan faltado de, de rendimientos y esas cosas, todo va a estar actualizado y retroactivo, como siempre. Porque estas cosas no es la primera vez que nos está ocurriendo. Ya han ocurrido situaciones que nos han forzado a tener que pausar y trabajar en los sistemas para que puedan seguir funcionando, hay muchos casos también de, de hackeos a muchas cuentas personales y la compañía está tomando y va a tomar nuevos mecanismos para darle más seguridad y más protección entonces todas esas cosas uno necesita verlas, yo necesito verlos personalmente, no solamente en una llamada En ese momento este señor anda, bueno, cuando, en el momento que estaba grabando este video Andaba en Dubai, viendo a ver qué era lo que pasaba. Eh, él no lo dice así, pero él está alarmado. Él, él, él necesita saber qué es lo que está pasando. Porque él le da mucha credibilidad a la gente. Pero hasta este momento, él ni siquiera sabía qué era lo que estaba pasando en Omega Pronto. Entonces, él se fue a Dubai de emergencia para que le expliquen qué es lo que está pasando. Yo le recomiendo algo, señor Juan Carlos Reynoso. Ya que usted está en Dubai, quédese ahí. Ahí no hay ley de extradición ahí no se devuelva a Estados Unidos ni se devuelva al Perú porque de mi parte yo ya tengo los formularios de denuncia listos para hacer un tutorial de cada país un tutorial de para hacer la denuncia en Colombia eh, para hacerla en El Salvador, para hacerla en cada país de Latinoamérica eh, pa de manera que usted probablemente su último lugar de residencia de por vida va a ser dubai entonces yo le recomendaría que ese ahí no se vaya porque las cosas se van a poner bastante bastante calientes Ya, son cosas que tenemos que, que poder entender bien para poderse las transmitir luego de la forma correcta y una forma completa a todos ustedes entonces eh, Todas esas actualizaciones, todas esas integraciones, todo eso se está realizando y ya prácticamente está casi terminado. Eh, también ha habido una situación en la... ¿Ustedes le creen a este señor? Yo creo que lo que está hablando son puras... Patrañas. No sé, eso me parece. Muchas, muchas, digo, miles de, de tickets se reportaron con el... Con... Ahora, este señor, recordarles a la gente, gente, recuerden, aquí está prohibido olvidar, prohibido olvidar. Este señor viene de una compañía que se llamó Icontech. Dijo que era el fundador y CEO. Luego, en la llamada corporativa anterior a esta, lo negó. Pero gracias que nosotros tenemos todo ese contenido, todo ese material guardado, logramos desmentirlo. Y este señor se fue de esa compañía cuando vio que las cosas iban mal. Ahora que está en Omega Pro y que vio mucho dinero, ya no tiene escapatoria. Ya él quedó acorralado como una rata. Y no ha podido salirse, ya no va a poder salirse. Va a tener que morir en el barco. ¿Qué es lo, lo bonito de todo esto? A mí me decía mucha gente, Manuel, es que usted no tiene permiso para hablar. ¿Quién está pidiendo permiso? No es que usted no tiene permiso para hablar. Porque usted no tiene inversión en Omega Pro. Gente, yo sé cómo funcionan los esquemas Ponzi. Eso es como que si yo le... Eh, como que si alguien le dijera a usted... Vea, si usted se tira de este puente se va a morir. Ah, no. Pero es que yo me tengo que tirar para corroborar de que es así. No, gente. Aparte que yo sé cómo funciona todo esto. Esto es pura manipulación. Si yo entro... Ah, si yo hubiera entrado Omega Pro sabiendo que es un ponzo, sabiendo que voy a perder mi dinero todo este tipo de situaciones de que bloquean la cuenta de gente que se va para Valios usted cree que esta gente sabiendo de que yo estoy hablando lo que estoy hablando de que estoy sacando a la luz todo lo que es las mentiras de Omega Pro no me van a bloquear mi cuenta como lo hicieron con muchos líderes ¿Ustedes creen que esta, esta, esta situación este, no funciona igual en todos los ponzi. Y todo esto son de manual. Todo esto funciona exactamente igual. Con el caso de que cuando entraban a su back office. Encontraban billeteras diferentes. De Bitcoin. O sea, cuentas que las estaban... Y les aseguro que todo esto. Lo están generando ellos mismos. Todo esto es un show. Ahora que yo no tengo dinero metido en Omega Pro y que nunca quise meterlo, pues porque yo sé lo que es Omega Pro. Yo tranquilamente, eso es como que si usted eh, inventara una máquina del tiempo y le dijeran, eh, vamos a irnos al pasado a ver la caída del Titanic. Y usted ahí sentado con sus palomitas comiéndoselas, viéndolo en vivo cómo se está hundiendo. Ahorita yo estoy en esa situación, yo estoy viendo... Todo el circo que están montando. Yo estoy viendo toda la obra de teatro que están haciendo. Y a mí no me preocupa. Porque yo no tengo dinero metido en Omega Pro. Los que se están jalando los pelos. Y los que están ahorita calladitos. Porque en el principio había muchos detractores de este contenido que estaban ahí. este, Vean. De una manera tóxica totalmente. Tratándonos a nosotros los youtubers que estábamos destapando esto, pero ahora todos están. ¿Por qué? Porque tienen miedo y porque están viendo que todo se está cumpliendo. Entonces, les voy a dar una recomendación, gente. Nunca se pongan ustedes la camiseta de una, de una empresa de donde usted trabaja, de una compañía de donde usted invierte dinero. Nunca se ponga la camiseta usted de un partido político. ¿A qué me refiero? Ponerse la camiseta a defender a capa y espada algo. Porque probablemente usted fue manipulado y usted está siendo adoctrinado y usted no puede defender nada que haya hecho, que haya sido hecho bajo engaño yo no sé si ustedes son creyentes los que están viendo en este momento pero la, la misma Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre entonces por la boca muere el pez muchos de los que defendían Omega Pro ahorita están escondidos debajo de las piedras talladitos. sigamos viendo Estaban tratando de hackear por esa razón la compañía no ha mandado los pagos los ha devuelto a sus billeteras de cada uno para que puedan verificar y poner bien su billetera en la cual van a estar recibiendo esos fondos pero esto es algo sistemático no, ya a todos se les ha enviado un mensaje para que entren a su back office, hay mucha gente que nunca entra a su back office y cuando entran después de mucho tiempo se dan cuenta que hay sorpresas, de pronto alguien tiene acceso a su correo electrónico, alguien tiene acceso, dio sus sus, sus códigos o las personas le dieron su código a alguien para que vean, para que para que les expliquen o lo que sea y otras personas cuando entran a esas cuentas pueden hacer estas cosas entonces se ha eh, decidido y se ha mandado un comunicado a través de las redes de que todos verifiquen su, la billetera porque no queremos tener casos en los que ahora nos digan mandaron unos fondos a una billetera que no es la mía ¿por qué? porque te hackearon tu correo electrónico o te hackearon tu cuenta y pudieron entrar a tu cuenta entonces todas esas cosas se están resolviendo en este momento en este momento ¿Ya? y mañana vamos a estar trabajando y mirando muy de cerca todo lo que está ocurriendo para poder en los chats de los líderes de los diamantes, de los diamantes azules Poder poner esta información y empezar a transmitirla a todos sus equipos. Entonces es son... Llamada en la que yo he estado infiltrado. Cuando él hace zooms de diamantes, exclusivas para diamantes. A mí me pasan el link. La misma gente que está alrededor de este señor me envía información a mí. La misma gente que está sentada a la par de él y que saben... Que lo están apoyando única y exclusivamente porque tienen su dinero secuestrado. ¿Por qué secuestrado? Porque si ellos hablan lo que opinan, les van a bloquear su código, les van a cerrar su cuenta. Muchos de ellos acuden a mí a pasarme esta información, a pasarme estos links de Zoom cuando, ellos, cuando este señor está hablando. Porque no se pueden revelar. Su dinero está secuestrado literalmente. Entonces, si este señor no puede confiar ni siquiera en las personas que se sientan a su lado. ¿En quién va a confiar? Son las novedades. Y bueno, aquí ya termina la eh, llamada corporativa del de día lunes. Gente preocupante gente todo esto es bastante bastante grave definitivamente estamos presenciando como lo dije anteriormente el hundimiento de este barco lo estamos viviendo en vivo y a todo color Los que tuvieron la oportunidad, los que abrieron los ojos a tiempo, probablemente ya pudieron recuperar su, su inversión. Por lo menos su, su inversión inicial, su capital semilla. Pero los que no... Gente, eso fue todo. Un video súper rápido. Porque hoy juega la selección de Costa Rica contra España. <risa> eh, y tenemos que ver ese partido. Eh, creo que eso fue todo Me parece que sí, déjenme ver si se me olvida algo No, eso fue todo muchachos Nos vemos hasta la próxima, chao